Cuando te sientas turbado por algún adverso acontecimiento, piensa que aquello ha venido de Dios, y di al momento, así lo quiere Dios. Y ponte en paz. Señor, ya que vos lo habéis hecho, enmudezco y acepto. Enmudecí y no abrí mi boca, porque tú lo hiciste, Salmos 38, 10. A esto es menester que endereces todos tus pensamientos y tus oraciones, a procurar rogar siempre a Dios en la meditación, en la comunión que te haga cumplir su voluntad. Y tú ofrécete siempre a ti mismo diciendo, Dios mío, aquí me tenéis, haced de mí y de todas mis cosas vuestra santísima voluntad. Este era el ejercicio continuo de Santa Teresa, ofreciéndose al Señor a lo menos 50 veces al día, para que de ella dispusiese como fuera de su agrado. Texto de San Alfonso María de Ligorio, de su obra conformidad con la voluntad de Dios.